Mi nombre es Inayara, soy de Montevideo y tengo 17 años y considero que esta oportunidad de viajar tres semanas, una capacitación en Estados Unidos, es muy importante porque creo que el trabajo comunitario eh, es muy importante para las sociedades eh, y además no solo le da oportunidades, no, no es centralizado en, en la capital, le da muchas oportunidades a gente de, de otros lugares del interior de viajar. Me parece muy importante el intercambio cultural y las oportunidades que nos dan de hacer cosas para mejorar y desarrollarnos como personas para el futuro y poder transmitirle a la gente cosas importantes como el trabajo común.